Presentamos esta Santa Eucaristía por Juan Antonio Enríquez, Margarita Brito, Juana Heredia, Marcelina Solano, Joaquín Mojica, Andrea Heredia, Francisco Alejo, Rita Galán, Isabel Zavala, Luis María Merán, Alicia Guerra, María Alvarado, difuntos de la familia Guzmán Alvarado, María Burgos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con ustedes. Con Vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, amén, oremos. Dios Todopoderoso concede a los que vivimos oprimidos por la antigua esclavitud del pecado, ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de tu unigénito. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días, se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán como con este nombre, el Señor nuestra justicia. Por eso, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor que sacó a a la raza de Israel del país del norte y de los países a donde los expulsó y los trajo para que habitaran en sus campos. Palabra de Dios. Te Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, Confía tu justicia al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia y a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que aclamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en que sus, sus días, días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Que en, que en sus días, días florezca, florezca la justicia y la, y la paz abunde eternamente. eternamente. Hallelujah.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 Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cuenta que ahí existía una tribu muy antigua donde había un rito para que los jovencitos sean considerados ya mayores de edad. No dependía de la edad, dependía del rito. Y el rito consistía en que el papá agarraba al muchacho y se lo llevaba monte adentro, lo metía para la selva y lo ponía en una piedra ya en la tardecita. Y el muchacho tenía que estar ahí en esa piedra, amanecer sin moverse de la piedra, solo, y con los ojos vendados. Y se le daba la instrucción, por más cosas que tú escuches, por más cosas que tú oigas, no puedes quitarte la venda. Entonces, el no quitarte la venda es lo que va a hacer que la tribu te considere uno de los de ellos, te considere ya mayor de edad. Y esa era la consigna. Y los jovencitos entonces, sin importar lo que escucharan a su alrededor, sin importar las bestias que se le acercaran, sin importar las cosas que escucharan, no podían quitarse la venda. Y sucedía que cuando amanecía, cuando salía el sol, que el jovencito se quitaba la venda, se daba cuenta de que él no había estado solo y de que su papá nunca se había ido del lado de él. Es una bonita historia que nosotros podemos aplicar a esto que dice la palabra de Dios hoy, dice, vendrá el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Y nosotros tenemos una ventaja con respecto a esos jovencitos que tenían que hacer ese rito. Y la ventaja es que nosotros lo sabemos ya, de antemano, que Dios está con nosotros. Sin ponernos vendas. Nosotros sabemos que Dios está con con nosotros y qué bonito sería nosotros vivir qué bonito sería nosotros estar en nuestra vida vivir nuestra fe sabiendo eso que dios está con nosotros y ojalá que en estas navidades en estos tiempos especiales estos días ya son muy especiales porque ya se habla es del nacimiento de nuestro eh, de nuestro señor jesucristo que ojalá nosotros podamos crecer en esa fe de que Él está con nosotros. Cuando Él vino, que se encarnó, fue precisamente para estar a nuestro lado y que en algún momento nuestra oración pueda ser, Señor, ayúdame a reconocer que Tú estás conmigo, que Tú estás con nosotros. Amén. Amén. Vamos a presentar nuestras oraciones al Señor. Para que en este tiempo de gracia la Iglesia proclame con valentía que Cristo es nuestra justicia y que viene a implantarla, naciendo pobre, para que redimir a quienes padecen la miseria y a los que la provocan, oremos al Señor. Que no amos, para que con sencillez y alegría los que sirven a la iglesia por el ministerio sacerdotal o pastoral, hagan creíble el mensaje del Emmanuel, que sale al encuentro del hombre con un amor incondicional, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que como María, los jóvenes acojan a Jesús, que viene y los llama, y para que sean generosos, entregando su vida por la instauración de su reino, desde la no violencia y el amor desinteresado, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Mira, Señor, estas oraciones que te hemos presentado mira nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor. Y después el viñador trabajó en Buenalí, y las tierras en crecer, las espigas y la vid. Hermanos, hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el sacrificio que celebramos en honor de tu nombre nos haga agradables a ti para que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte remedió nuestra condición mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Ajá. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y después lo señaló entre los hombres. Él mismo, ese mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es el señor, santo, santo, santo es el señor, Dios del universo llenos están, el cielo y la tierra de su gloria, Dios del universo llenos están, el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana. oh sana. santo santo es el señor santo santo santo es el señor bendito el que viene en nombre de dios nos en el cielo y en la tierra bendito el que viene en nombre de dios os en el cielo y en la tierra hosana hosana hosana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 porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te ador, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre.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 Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aquel que está junto a nosotros, es el Dios con nosotros, dichosos nosotros, llamados a participar de este gran banquete del Señor. Señor, Señor no soy no digno, digno de en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Chao, Vamos a agradecer a Dios por tanto amor, tanta misericordia. Te agradecemos Dios porque tú siempre has querido estar con nosotros. Tú siempre has querido estar a nuestro lado y nos lo has demostrado a través de toda la historia bíblica desde Abraham, hasta ese momento tan especial en que vino nuestro Señor Jesucristo y se encarnó esa palabra que se hizo carne para estar con nosotros gracias Dios por ese interés incansable de estar con nosotros por ese interés incansable de estar a nuestro lado que nuestros corazones, en este tiempo tan especial, pueda abrirse a ti, pueda abrirse a lo que tú quieres ofrecernos. Y que nosotros podamos reconocerte, reconocerte a ti en cada uno de nuestros pasos y reconocer que tú siempre estás ahí, aunque nosotros tengamos los ojos vendados. Amén. Amén. Oremos. Señor, que recibamos tu misericordia en medio de tu templo y preparemos dignamente las fiestas cercanas de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Bien. Demos gracias. gracias a Dios. Adiós.